Pero en Galicia eso, tenemos distintos recintos feriales, distintos palacios de congresos, distintos establecimientos donde se pueden celebrar esos viajes de incentivos y, y reuniones, pero desde luego que sí que tenemos algo especial y que nos lleva acompañando casi 1.200 años. Ese Camino de Santiago, que también es una experiencia que puedes combinar perfectamente haciendo el camino con distintas, con nueve marinas las rutas, tres de ellas Patrimonio Mundial, tenemos la Torre de Hercules que también es Patrimonio Mundial, con la Muralla de Lugo Patrimonio Mundial, el Casco Histórico de Santiago de Compostela y que efectivamente Javier, si llueve, desde luego que es distinto. Se refleja en la Catedral de Santiago, en esa espléndida plaza del Obradoiro en el suelo cuando está lloviendo. desde luego que esa imagen es única y también es la única manera de poder vivirla y observarla es yendo ahí a Santiago de Compostela. Tenemos tres aeropuertos, también tenemos nuestro país vecino Portugal con el que estamos siempre colaborando y que tiene un aeropuerto también internacional y que puede ayudar. Eh, el tren, bueno, muy rápido no es... Muy rápido, ¿no es? estamos deseando sinceramente que llegue el AVE y cuando llegue el AVE, bueno, pues creo que podemos competir en igualdad de condiciones con el resto de destinos, pero ahora lo que nos queda es eso, ofrecerles lo que tenemos, desde luego que estamos encantados, llevamos eso, casi 1200 años siendo gente hospitalaria, recibiéndoles con los brazos abiertos y que sepan que hay un destino también que puede ofrecer esos viajes de incentivos, congresos, reuniones y convenciones, pero que las experiencias que tenemos en Galicia, desde luego que sí que son únicas. Por eso, Ana, muchísimas gracias por invitarme, a todo nuestro equipo, al presidente del clúster, a todos los embajadores que han hablado bien de Galicia, al presentador, por supuesto, que nos ha animado, y a nuestro estrella Michelin, que desde luego creo que. Pues degustando un poquito tanto de los productos como de vino, pues espero que al menos se cuestionen dónde podemos celebrar nuestro próximo congreso, nuestro próximo viaje. Aquí tienen a Galicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha hablado Nava Castro, directora de Trieste. A ver, Juan de. Sí, a de. ¿A que queréis si queréis Inmigo, para Galicia, a la Gastro. gastro. A, al fondo, si hay, digo, porque aquí, si lo vuestro, es pasar el si recibo. de cinco. Bueno, después pues, eh, a ver si dice, el sonido va igual. Bueno, eh, última etapa para que sepáis. Eh, pues si no convencéis al cliente, que, que, que, yo, también puede pasar que tú quieres ir a Galicia en no tu convención, pero el cliente no quiere. Y os jode, porque no os sí. queréis ir. Entonces, para convencer, en el último caso hay una cosa importante. Eh, el pulpo, que os decíamos, el pulpo en gallego se llama polvo. De hecho, tenemos en Carvalhinho la famosa fiesta del polvo, que es una cosa que tú lo dices y llama la atención. O sea, llama. Y dices, fiesta del polvo, ¡vamos! ¿no? Incluso, y la oferta puede ser un pack. Vengan a la fiesta del polvo y pinchen, Cuanto quieran. Esto es simpático. Entonces, yo dejo esto último. Y para finalizar, me dejas si que una también a medias por ahí. Perdona, compañera, tenemos una cosa a medias. Porque hemos hablado antes de. Y hablaba Luis de la magia. De, de la magia de Galicia, del mundo de las meigas, Ahí pones un momento mágico. Es verdad que tenemos eso en Galicia. La magia es una cosa que nos acompaña a los gallegos. El mundo es esotérico. De todo este mundo de los cascos, las meigas. Y ahora yo quiero hacer un tipo de magia que he preparado para vosotros. Para rematar con eso este, esta reunión. Y quiero hacer aquí, ante vuestros ojos, quiero hacer, para contribuir a esa magia que tiene Galicia, desaparecer una galleta, ¿Eh? La voy a hacer desaparecer, no me la voy a comer, no soy mago, pero tampoco soy gilipollas, es un truco de verdad, ¿vale? Entonces, la tengo por aquí, y necesito colaboración de alguien, Se parece necesario, tú que eres nuevo todavía en esto, ven que vas a colaborar conmigo para ayudarme a hacer desaparecer esta galleta, es una campurriana, que no es gallega, pero podría serlo. ¿no? Sí. Es una galleta de, de, convencional que no tiene suerte de haber nacido en Galicia. Eh, entonces, ahora atención, Cesario, porque vamos a hacer desaparecer esta galleta a aquellos que ellos crean en la magia de Galicia. Yo como tú tienes que soplar, ¿vale? Soplar sabes, ¿no? soplar me refiero de soplido no de soplar entonces prepárate para un soplido mágico ¿de acuerdo? un soplido que tenga todo ese contenido entonces yo la tengo la galleta como ves en la mano izquierda no tiene ningún tipo de trampa y la voy a coger con la mano derecha ahora sopla por favor yo he hecho unos polvos mágicos y la galleta desaparece ¿qué tal necesario? oye lo hemos acabado. Muy bien. Pues esta, este tipo de magia tenemos en Galicia y alguna menos es estúpida. O sea que podéis venir a visitarnos, estaremos encantados de recibiros y, y sin más pasamos a degustar lo que nos ha hecho Iván eh, y os esperamos en Galicia con los platos abiertos y ya incluso desde cierto, ya estamos hablando ya prácticamente desde cierta provincia, ya allí os dan la bienvenida hasta allá. O sea que venid y os haremos con alegría, con amor. Eh, y además, una cosa importante, eh, da igual que te rías altas o que te rías bajas, lo importante es que te rías. Tenemos